Hola, bienvenidos, bienvenidos a este vídeo en el que os quería yo enseñar cómo anclar una página web a la barra de tareas para poder acceder a ella muy rápidamente supongamos que quiero anclar, eh, no sé, esta misma pues me voy a los tres puntos de arriba a la derecha bajo hasta donde dice más herramientas y nos va a salir ya la opción anclar a la barra de tareas pulso con el botón izquierdo del ratón le cambio el nombre o lo dejo por defecto como esto es muy largo lo voy a cortar un poco le doy a fijar y debe de irse a la barra de tareas ya tenemos aquí esta página de tal forma que ahora podemos eh, iniciar el ordenador y si queremos ir rápidamente a esta página, pues pulsamos. Se nos abre el navegador solo con esa página. Para quitar la página de la barra de tareas, pulsamos con el botón derecho sobre ella y desancrar de la barra de tareas. Pues esto es todo. Un truco sencillo y bastante útil. Ojalá os sirva. Un saludo.